Hola, bienvenidos. Vamos a ver cómo cambiar el favicon de Blogger. Es algo que no requiere ningún tutorial, pero ya que estás aquí te muestro cómo y así cuando te pongas irás a tiro hecho. Como a mí me tocaba cambiar el mío, pues voy a grabarlo y así lo aprendes. Usted imagino que tendrá pensada una imagen representativa de tu blog. Ese es el primer paso. El segundo para mayor comodidad es ir a esta web que nos prepara un favicon en un periquete. Por supuesto, dejaré el enlace en la descripción del vídeo para vuestra comodidad. Le damos a Seleccionar archivo. Se nos abrirá el explorador de archivos y buscaremos nuestra la imagen deseada. Le damos a Subir. Y cargamos nuestra imagen. Podemos recortar la imagen para que se vea solo la parte deseada. Cuando esté a nuestro gusto, seleccionamos 128 para mayor calidad posible. Le damos a Captura y previsualización y si nos gusta a Descargar PNG. Perfecto, ahora nos vamos a Blogger. Entramos en Diseño. Después a Configuración. Icono de Página. Seleccionar Archivo y buscamos la imagen que descargamos de la página. Guardamos y listo. Puede que tarde unos minutos en verse reflejado. Pero así si se cambia el Fabicon en 2022. Un saludo y que tengan buen día.